Hola a todos mis conejitos, ¿cómo están? Yo bien, y bueno hoy les traigo un video con vos locuendo, me dieron ganas de esto y listo. En el día de hoy decidí usar locuendo, y ahora también aparezco en el video perdón si no le eche ganas, pero tampoco sé lo que hago XD, pero ahora concentrándonos en el video, volveremos a jugar Roblox, pero con la diferencia de que esta vez será un juego de terror, llamado Rainbow Friends, y que ahora apareceré en la esquinita de abajo a la derecha, pero antes que nada, como este juego es de terror, no es para todo público, así que si te asusta fácil, te recomiendo no ver este video y ver el anterior XD, pero bueno, aquí estamos en Roblox. Pero antes que nada, me cambiaré la skin a un Tales más original. Listo, aquí estamos, en Rainbow Friends, ¿cómo les va? Bueno como sea, comencemos este juego de una vez. Bueno ya comenzamos. Miren, estamos en un autobús. mundo extraño? Esto será divertido. Espera, que acaba de hacer ese tipo? Oh, no. Ouch, eso tuvo que doler. Espera, ¿se lo están llevando? Se lo llevaron. Ah, no nos llevaron a todos. Bienvenidos, necesito vuestra ayuda. ¿Eh? ¿Con qué quieres que te ayudemos? ¿Qué pasó? Mis bloques se cayeron. Todo lo que tienen que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Buena suerte. ¿Y por qué lo haría? Yo quería divertirme, no trabajar. Hola. Al parecer ya se fue. Bueno chicos, nos toca trabajar para el tipo que nos secuestró. Busquemos las cajas para que el tipo no se enoje. Una caja. Ey robot yo lo vi primero, bueno no importa. Otra caja. Y justo es de mi color favorito. Aquí hay que dejarlos ¿no? Por supuesto bro, épico. Oh, mira otra caja. 2 fue encontrado? Espera, estamos jugando a un escondite y no me avisaron. Qué malos. Ay, no me asustes así. Espera, que fue ese sonido? ¿Otro más? ¿Son tan malos escondiéndose? Sigamos. Ey, ¿qué es esto? Una caja pero con sangre, ya esto no me gusta, ¿qué les pasó a los encontrados? Eh... ¿Qué es eso? Eh... Por suerte logré escapar, ¿qué era esa cosa? ¿Es la cosa que busca a los que se esconden? Algo anda mal. Hola, conejos, Allegín. Hola, pelotocina, ¿te suscribiste a mi canal? No me importa tu canal, pero será mejor que eches un ojo por donde vas. Oh, bueno, espera, ¿qué te refieres con ver por dónde voy? Oh, mira, una caja que se mueve, la saludaré. Hola, cajita, ¿cómo te va? Me ignoró. Bueno, adiós. Si me ves, no me digas nada, ¿de acuerdo? Gracias. Aquí no hay nada. Oh, mira, es la tocina... ¿Otro más? Cada vez somos menos. ¿Eh? Gracias. De nada tipo raro. Ojalá Blue no haya conseguido muchos de ustedes. ¿Blue? ¿Te refieres al que encontró a todos? ¿Espera qué es esa cosa? ¿Cuántos monstruos se unirán a esto? Descansa un poco. Lo necesitarás para mañana. Está bien, Santa Cachucha, pero si perdimos a demasiados, esto no va para nada bien. Bueno, será mejor echarse una pequeña siesta. Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z. Buenos días, espera y hace sonido. Parece que Green está despierto. ¿Se llama Green? Creo que él sabe que estás ahí. No es necesario preocuparse, porque él es ciego. ¿Y? ¿Cómo puede atraparte si no puede verte? Pues con el oído, pendejo. Ah, shit. Here we go, okay. Bueno, nos toca trabajar más para este tipo. Vamos equipo, nosotros podemos. ¿Y eso? ¿Un paquete de comida para perro? Oh, genial, ahora me roban las cajas. ¿Es el Blue de nuevo? De ¿Y estas dos que se esconden en una caja? ¿Es en serio? Al parecer ya es seguro. Bueno, no. Iré por aquí mejor. ¿Más paquetes para perro? Me pregunto qué hago con ellas. Pronto lo sabré. Oh por favor. Déjame en paz ¿quieres? Espera un momento, la caja, con ella me puedo esconder. Ya no eres tan listo ¿verdad? Es green. Me alejo por si acaso. Qué linda oficina en miniatura. ¿Todavía está ahí? ¿Qué le sucede? ¿Quieres irte ya? Gracias. Porque siempre te pones en mi camino. Menos mal que tengo la caja. Suerte por aquí, ya seguro. ¿Qué dice aquí? El primer oh, amigo de Blue. Qué bonito. No. ¿Ahora qué sucede? I'm fast as fuck, boy. Perfecto. Eres pesado. Maldita sea, solo nos falta uno, encontrarlo por favor. Por fin, después de mucho tiempo. ¿Otro más? ¿Cuántos monstruos son? Al parecer tiene años. Eso es una sorpresa. Orange dejó su cueva. Aprendiendo colores en inglés con Rainbow Friends XD. ¿Hay un naranja también? Tal vez olió la comida. Al parecer es un rotón, igual que yo y de. ¡Ta madre! Perdimos a uno más. Ya no puedo más, sacúenme de aquí. Bueno no se pudo. Esta noche es la última. Por fin, la última. Después de que arregles mi máquina, te mostraré por qué estás aquí. De acuerdo, trato hecho. Hmm, porque los respiraderos empezaron a filtrarse. Todo cada vez empeora, eh... Ojo, ahora son fusibles. Deja de robarte todo, cabrón. ¡No! A eso se le dice épico. Ya se fue. Como siempre, se deja en el teatro. ¡Ay qué susto! Bien, sigamos. ¡Ay! ¿Y esa alarma? Parece que alguien olvidó alimentar a Orange. ¿Qué? ¿Había que alimentarlo? ¡Maldita sea! Ah, bueno! No era un gran problema. Buena pelotocina. Finalmente. Sí, espera que... ¿Qué sucede? Esto no debería estar pasando. Se fue la luz. ¿Qué? Está bien. No Ayuda. Está demasiado oscuro para verlo. Genial. Esta vez no murió nadie. Lo malo es que se fue la luz. No se separen, porfa. Bueno, panita. Está bien z seZ� Parece que tendrán que volver a encender la energía. ¿Eh? ¿Y por qué nosotros maldito vago...? Porque sí, ahora encuentra una manera de encender el generador de respaldo. ¿Desgraciado...? ¿Quién sabe? Tal vez incluso los dejaré ir después. Hoy lo haremos. Probablemente los necesitarás. Gracias, por lo menos en algo ayuda. Pero ¿en ¿dónde está? Ahí están las linternas. ¿Qué dice aquí? ¿Activar la iluminación elegante? En sí. Wow, qué bonito la iluminación. No, por lo bien que íbamos ya murió otro, F. No sé qué hago aquí, pero creí escuchar a Green. No murió otro, ah, pero es el robón, tan tristes no hay que estar XD. Otra vez la alarma, pero como vamos a alimentarlo si ni siquiera sabemos en dónde está. ¿Eh? ¿Quién es ese? Es morado, así que debe llamarse purple y debe ser un monstruo también. Ah, bueno, gracias por dejarme pasar. Otra vez tú. Bueno, me vuelves a dejar pasar, porfa. Tómate tu tiempo, no tengo prisa. Gracias. Hey, no me asustes así. Bien, llegué al teatro a poner las pilas. Perfecto, ahora que me di cuenta, estoy solo... Maldita sea, faltan cuatro todavía. Están todos a mi alrededor, ¿qué hago? ¿Y eso? El escondite de naranja. Le daré de comer para que no se enoje. Listo. ¡Easy! ¿Cómo? Pero si le vine a comer. Madre mía, esa criatura está loca. <risa> ¿Espera que. ¿Pero si estoy escondido? <música> Parecía ser listo y termino decepcionándonos. <música> Hola de nuevo amigo, ¿cuánto tiempo no? En fin, me dejas pasar. Gracias y como eres mi amigo, te pido que dejes de meterte en mi camino. Aquí no había pilas igual. I'm Bien, bien, vamos bien. ¿Y eso? Tú solo me bajaste lentamente, ¿y eso qué? Bien, solo faltan dos. Me siento algo rarito. Una pila y otra pila. Después de mil años por fin. Sí, y me debes un atípico extraño de mí. Parece que volvemos al negocio. Basta de negocios y déjame irme. Gracias por volver a encender el poder. De nada, ahora lo que prometiste. Como recompensa, los dejaré ir a todos. Gracias. Pero primero, te daré una fiesta de despedida. En bueno me gusta. Asegúrate de que todos carjeen tus boletos de grupo. ¿Te refieres a mí solo a mí? Sí. Después de la fiesta, los dejaré ir. Lo prometo. Gracias tipo raro. Terminé solo, pero al menos sobreviví. ¿Y esto? Ah, es la máquina de sombreros. No funciona, a cierto necesita un boleto. Aquí está. Wow, me queda bonito el sombrero, me encanta. Bueno, es hora de irse. Estoy muy contento de que hayas podido hacerlo. Yo más o menos. Prepárate para un delicioso pastel de despedida. Por supuesto que estoy listo. Una vez que recibas una rebanada de pastel, abriré la salida y podrás irte a casa. Bueno. Diviértete ahí. Gracias. Estoy listo para el pastel. ¿Ese ¿Es blue? Oh no. Aquí dice que no explote globos. Oh, ya entiendo. Vamos. Qué rico pastel. ¿Y ese globo sombrero? ¿O oh, no? Abre... Ah, tengo que liberar lo que haya en el camino rápido. Rápido. Corre. Salida está cerca. No puedo morir ahora. Que... <SILENCIO> ¡No! Preteja Blue Capado, lo único es que lo hice solo, pero no hubo otra. ¿Y ese? ¿Es el tipo raro XD? Parece que lo he subestimado. ¿A qué te refieres tipo raro? Las cosas están a punto de volverse mucho más locas. Está bien, igual yo me lo puedo arreglar solo para la próxima vez. Bueno, resulta que el tipo raro realmente era raro pero sobre todo malo. ¿Jugar o salir? Obviamente salir. No vuelvo ese autobús que no sabe lo que hace, adiós. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, debo admitir que aunque yo pareciera tranquilo, igual terminaba aterrado, aunque no parecieran el locuendo XD. Pero ahora mismo, quiero que me digan qué juego quieren que haga para el próximo video, ya sea de terror, de acción, o de cualquier cosa. Y no olviden de suscribirse y darle like para que este conejo siga con ustedes. En fin, eso fue todo, adiós mis conejitos. ¿Hay una cosa más? ¿Encontraste este conejito en el video?